¡Hola, docentes de Extremadura! Aunque actualmente estemos viviendo un momento muy difícil. Estáis demostrando que estáis más fuertes que nunca. Y también, sobre todo y especialmente, más unidos que nunca. Consiguiendo que entre todos y todas, ya sea con Rayuela o con Escolarium, con Google Classroom o con Ebex, con muchas grupas de Telegram o ninguno, con recursos digitales o sin ellos, y con la ayuda del equipo de soporte, sigamos educando a nuestros alumnos. Porque los docentes en Extremadura no paran, estando donde hay que estar. Y con la actitud que hay que tener.